de las enfermedades eh, cardiovasculares, la central, la más importante, es la enfermedad de las arterias coronarias. Y la definición más simple es que es una alteración del flujo sanguíneo coronario a través de arterias que eh, inervan, o sea, inerva, eh, irrigan, perdón, eh, la musculatura cardíaca, el miocardio, ¿ya? y es la, la disminución diminu de ese flujo de sangre, lo cual puede producir, eh, dependiendo de la gravedad, eh, desde una, una, una baja de funcionamiento en general del, del corazón, hasta eh, la muerte de tejido, en el caso del llamado infarto cardíaco. O Entonces sea, ahora vamos a ver un poco en detalle eh, cómo se llega a formar eh, esto que, son, que está mostrado aquí en, en, en, el, en el dibujo, estas llamadas placas eh, eh, o ater, perdón, a, ateromas eh, que eh, bloquean el flujo de sangre en las arterias coronarias. Entonces, eh, ese, eh, esta alteración en el flujo sanguíneo eh, por las eh, arterias coronarias, eh, se, eh, uno podría como ponerlo digamos, de, un, de una manera más importante, pero eh, el principal factor es la, la generación de una placa esclerótica, o eh, un ateroma, como se eh, llama, que produce una interrupción del flujo y eso, eso es, el, es de lo más importante. Eh, y eh, también se puede deber. Eh, esta disminución del flujo de sangre al miocardio por un, algún problema intrínseco que tenga que ver con uh, con, lo, con los vasos sanguíneos que están ahí alguna malformación por ejemplo y también eh, puede generarse por eh, a algún tipo de estimulación externa que genere eh, espasmos y disminución del volumen de estas arterias coronarias uno una causa, por ejemplo, de que, la cual la gente muere de infarto por consumo de cocaína es la Cocaína puede producir estos espasmos, ¿ya? Y esta eh, disminución del flujo sanguíneo de las coronarias. O también hay otras afecciones que no se sabe muy bien, porque pasa que son espasmos continuos, es un tipo de angina que se llama la, la angina discontinua o angina de dismetal, ¿ya? que es el nombre en inglés, en español, en, en realidad se llama angina discontiva. ¿no? Y eh, eh, como de, de esos tres factores, el más importante es la arteriopatía coronaria. ¿Cuál es el proceso por el cual se forman estas placas que obstruyen la circulación de las arterias coronarias que irrigan el miocardio? ¿ya? Como dice acá, la causa más común es la aterosclerosis, que es la formación de estas placas llamadas ateromas. Eh, interesante, el, bueno, los médicos ah, hoy por hoy tienen esto medio automatizado, entonces ah, eh, hay inclusive algunas apps en que se pueden meter los valores de los factores de riesgo, digamos, y hace una calculadora del riesgo de tener este tipo de patología eh, con respecto a los datos tuyos. Entonces uno puede buscar en Internet, existen tanto, eh, tanto apps como apps del celular, como aplicaciones en internet en que uno puede uno calcular con estos factores de riesgo, la, el riesgo, perdón, de, eh, de tener eh, enfermedades como la arteriosclerosis. Ya, entonces, eh, ¿qué factores de riesgo tenemos? La diabetes, ya vimos algunos de estos. La hipertensión, no por producir un, solamente un efecto de engrosamiento de los vasos sanguíneos, eh, eh, producto del, digamos, como respuesta a esta presión arterial alta, eh, sino también por, eh, sino por el riesgo también de producir fugas fuera del vaso sanguíneo, ¿ya? Y con eso producir inflamación, eh, atraer macrófago, y eso lo vamos a ver en unos minutos, cuál es como el mecanismo. Y también eh, la dis, dislipidemia, que es básicamente tener el colesterol a, o grasas altas en... En, en la sangre, ¿ya? aumento del llamado del colesterol LDL, que es, eh, eh, es de, ¿qué quiere decir? Eh, habitualmente esto sale en los exámenes médicos con la sigla en, en inglés, que es Low Density Lipoprotein LDL, o disminución del colesterol llamado bueno, que es el HDL, que es High Density Lipoprotein. Eh, la edad, por supuesto, porque eh, a mayor edad eh, hay una cierta fibrosis de los de lo, de lo vasos sanguíneos, de si se vuelven como más tensos, ¿ya? Má, más difíciles que se adapten a los cambios de, de presión El sexo, como ya habíamos discutido uh, hace unos minutos atrás, hay mayor riesgo para los hombres que para las mujeres premenocúsicas. Y la... la la historia familiar por supuesto si hay una prevalencia de hipertensión en la familia ¿ya? ese es un factor de riesgo para el desarrollo de arteriosclerosis y un gran factor aquí involucrado es el tabaquismo que genera daño directo al endotelio, la capa de células que recubre internamente los vasos sanguíneos bueno eh, como vamos a ver ahora ya sea directa o indirectamente, el, el principal problema con la, la formación de esta ateroma es que ellos da estos fact distintos factores de riesgo de una u otra manera, directa o indirectamente, pueden dañar este, que algunos lo llaman este órgano, que es el epitelio que recubre los vasos principales de nuestro organismo y que tiene funciones de tipo endocrino. ¿Ya? Esto... Eh, se supone que lo vieron en fisiología, si no, aquí lo vamos a repasar un poco. ¿ya? Eh, eh, que este epitelio tiene una función endocrina muy importante que tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Y vamos a ver cómo, cómo es esto. Eh, eh, se le considera una especie de órgano endocrino. Si sí, sí, mal no lo recuerdo, eh, los cálculos que se estiman y que... Eh, de, de qué superficie abarca el endotelio si pusiéramos todo esto en un plano estas células endoteliales sería algo así como dos metros cuadrados o sea, es bastante entonces eh, esto convierte esta célula en, en, en endotelial como una especie de gran órgano endocrino ¿ya? entonces ¿Cómo es la estructura de estos capilares de los vasos? Esta es una microfotografía electrónica, como es aquí, de un capilar en la pared ventricular de un ratón. ¿ya? Y eh, estos, eh, este vaso que hay aquí es el, el vaso. Y como se fijan, eh, aquí hay, parece que es una, pero puede haber más de una, depende de dónde se hace el corte. Eh, esto representa una célula endotelial, ¿ya? Aquí no se aprecia muy bien, pero tiene muchas vesículas. Este sería el núcleo de la célula, ¿ya? O sea, no es simplemente esta caricatura de múltiples células. Esto en realidad, esto es, si es un vaso grande, tiene varias células endoteliales, pero puede ser tan pequeño como que hay una sola célula que forme parte de este pequeño vaso, ¿ya? Aquí no está presente, por ejemplo, un glóbulo rojo que sería como a, que estuviese atravesando todo esta, este espacio que hay aquí. Eh, sería ya una, una representación eh, de la misma imagen, pero en caricatura, que podemos ver que es una célula, que está, eh, Rodeando este espacio, eh, este, hay una cierta circulación eh, de, su, de sustancia entre en, la parte interna y las células, eh, las células que rodean, las células epiteliales. Hay unas, eh, eh, por ejemplo, hay ciertas, lo que se llaman penetraciones, es eh, decir, eh, eso por donde puede circular plasma, desde el interior de la sangre, acá, aquí este un vaso tan pequeño como el que habíamos mostrado en la microfotografía, porque aquí hay un glóbulo rojo, digamos, que salió cortado en, el, en la imagen, y está esta gran célula que tiene mucho, muchas vesículas, que significa que hay mucha síntesis de, de proteínas y sustancias que son excretadas también. Al, al torrente sanguíneo. ¿ya? Y, y, ah, bueno, esto es de, se me olvidó decirlo, estas imágenes son del libro and Levy, ¿ya? Eh, eh, figura 17-26, es decir, la eh, figura eh, 26 del capítulo 17. ¿ya? Entonces, lo interesante que pasa en el... Eh, en, el, en el, el endotelio capilar, eh, eh, tiene muchos mecanismos que tienen que ver con, la, con el control de la presión arterial, ¿ya? mecanismos que dependen de, de la, eh, del óxido nítrico, el NO, que es un gas, ¿ya? Eh, mecanismos que dependen de una cascada de transducción que parte con el ácido araquidónico ¿ya? Eh, y uh, varias enzimas que el efecto final de, ello, de estas secreciones en el caso del óxido nitroso es inducido por la retilcolina eh, va a tener que ver con actuar sobre estas células que rodea, de, rodean al endotelio que es el músculo liso ¿ya? entonces induciendo la contracción o la, o la relajación del músculo liso y con eso controlar la presión arterial. Entonces, el endotelio eh, que recubre por dentro los vasos sanguíneos tiene una función endocrina súper importante en la regulación de la presión arterial. ¿ya? No vamos a entrar mucho en detalle en eso, más que mencionar los mecanismos, eh, porque va a ser importante para el, claso, el caso de la aterosclerosis. Eh, entonces, ¿cómo es, ocurre este proceso eh, paso a paso de tal manera que se forman estas placas a, a, a, ateroscleróticas? ¿ya? Vamos a verlo eh, en detalle. Entonces, esta imagen es del Bernard Levy. Y la hipertensión, eh, eh, esto, esto, esto es LDL, ¿ya? es eh, lipoproteína de baja densidad o low density eh, eh, lipoprotein como, como decía LDL pero esto es en español para que nos entendamos aquí con, con la sigla bueno, eh, estos factores de riesgo eh, van a generar un proceso de tipo inflamatorio en el, en el, en el epitelio pero como ocurre esta, esta este de lesión celular a nivel del endotelio ¿Ya? Lo que pasa, entonces en esta caricatura, lo rojo representa el borde del endotelio, ¿ya? Y aquí vamos a ver el caso, que es lo que hace, eh, eh, lo dijimos en algún momento, que este endotelio tiene pequeñas eh, fenestraciones, es decir, espacios por donde pueden pasar sustancias del plasma hacia eh, las células que rodean el, el endotelio, por ejemplo, el músculo liso, ¿ya? Eh, factores que regulan la contracción del músculo liso, por ejemplo. Entonces, eh, si tenemos una situación de un colesterol eh, alto o de, de baja densidad, el LDL, y esto representa, la, el, esto rojo representa las paredes del endotelio, se va a producir, y, y este es el interior del endotelio, eh, o sea, del. Perdón. Eh, si hay un colesterol alto, pasar de que empieza a pasarse colesterol lo que empieza a pasar es que eh, hay una mayor concentración de eh, esta lipoproteína o, o llamado colesterol malo de, alta, de baja densidad y empieza a pasar fuera del epitelio y se genera una acumulación LDL inmediatamente, eh, inmediatamente fuera de, del endotelio ¿ya? Eh, y lo que va a generar esto es una respuesta de tipo inflamatoria ¿ya? Eh, es decir aquí está el LDL mostrado aquí como en verde y va a promover eh, esto, que lleguen macrófagos, digamos, a, a atacar, digamos, esta sustancia extraña que es el LDL. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí, lleg aquí llegaron los macrófagos, macrófagos y linfocitos llegaron a fagocitar eh, la infiltración de LDL fuera del plasma y que atravesó el endotelio y esto nuevamente es cuando tenemos estos valores altos entonces qué es lo que va a pasar que el los macrófagos van a empezar a fagocitar eh, esto entonces los macrófagos eh, se activan se vuelven superactivos ya eh, empiezan a, a, produ a producir fagocitos y de estos de LDL ya pero eso tiene una consecuencia de lo que es la respuesta inflamatoria los macrófagos generan, eh, eh, generan varias cosas. Uno, eh, empiezan a, a secretar lo que son factores de crecimiento. ¿ya? Y lo, el efecto de los factores de crecimiento es que se producen eh, crecimientos, la redundancia de las células que están adyacentes aquí, que son células de músculo liso. ¿ya? Entonces va a haber una proliferación celular. Recordemos que en el caso cuando vimos eh, inflamación, ¿ya? O, o, perdón, cuando vimos sistema inmune, una de las cosas que ayudaba a la reparación del tejido dañado eran los factores de crecimiento que posibilitaban eh, crecimiento de, te de tejido nuevo cuando se producía una herida. ¿ya? Y estas señales químicas, eh, aquí están obviamente fuera del contexto de una herida cutánea, como el, el acoso que vimos en clase, sino que tiene que ver con un daño en esta zona y va a generar la proliferación de células musculares. Aquí ya hay una cosa un poco extraña. ¿ya? Otro también que los, eh, eh, está asociado a esta respuesta de tipo inflamatoria es eh, la secreción de estas quimiosinas, o quimioquinas también se le llama, lo que va a atraer más linfocitos, digamos, a esta zona. Ups, se me va la flecha. De más linfocito, más macrófago a esta zona. ¿ya? Entonces hay una, una microrrespuesta inflamatoria producto de este DDL que está eh, pasando el epitelio. ¿ya? Y otra cosa es la generación de estos radicales libres, producto eh, del proceso de degradación, ¿ya? Eh, o también eh, especies reactivas de oxígeno, también vimos que pasaba en el proceso inflamatorio. Pero el problema de esto es que estas, eh, se va a producir una oxidación de los LDL y van a generar otro tipo de LDL que se llaman LDL de tipo C. ¿verdad? LDL de tipo C lo que genera va a ser un mayor aumento de la respuesta inflamatoria. Entonces, nuevamente un esquema más en detalle eh, de lo que va pasando. Se empieza a producir, eh, aquí dice una migración del músculo liso, ya y en realidad tiene que ver con la proliferación celular. Aquí eh, se forma un nuevo tipo de célula, que se llama la célula espumosa, ya vamos a ver a qué se refiere eso, ¿ya? Eh, qué formación de plaquetas, pero eso va a ver un... Eh, Aquí está como metido junto, a ver cómo se ve paso a paso. Volvemos a nuestra caricatura. Entonces, lo que empieza a pasar es que tenemos este eh, LDL2C, ¿ya? que genera una respuesta eh, inflamada, inflamatoria. Y resulta que la, estos, eh, estos linfocitos y, y, y estos fagocitos que incorporan. Eh, eh, este LDL eh, de tipo C que empiezan a formar otro tipo de célula una especie como de célula infiltrada, por decirlo así con LDLC que se llaman células tipo espumosas FOM cells, que es célula espumosa, componentes tanto de eh, linfocitos que eh, contienen este LDL tipo C y y tanto eh, células musculatura de musculatura lisa que incorporan también este, este LDL tipo c una respuesta eh, eh, común que pasa en el epitelio es que esta acumulación de células nuevas empieza a ser eh, protegida entre paréntesis por el crecimiento de más, de más epitelio ya esta capa que se forma aquí epitelio de la misma naturaleza del que hay acá, un poco más delgado ¿ya? pero es, es similar al otro epitelio normal que hay acá ¿ya? entonces se genera esta especie de bulto eh, porque hay recordemos que hay proliferación celular y esa es proliferación tanto de la musculatura lisa que está acá como de nuevas células epiteliales que empiezan a cubrir este este grupo de, de células espumosas, foam cells, que contienen este LDL tipo C, ¿ya? Que lo que genera es más inflamación. Aquí hay una especie de retroalimentación positiva, ¿ya? O Aquí sea están esos micrófonos llenos de LDL C. Estas células se llaman espumosas, ya lo dije. Comienzan a morir estas células ya y generan la formación de este cúmulo que se llama un ateroma. Eh, aquí está el esquema del PORT, también mostrando todos estos procesos. Y bueno, empiezan a morir las células, y al medio de este ateroma empieza a acumularse lo que se llama un centro necrótico, que son los restos de las células que van muriendo de estas células llamadas células espumosas. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa a continuación. ¿ya? Es como el esquema del resultado, qué es lo que va pasando. Se va formando este centro necrótico, como dice el, el esquema. ¿ya? Y, y, eh, okay, y eh, otra cosa adicional que va pasando, que como es acá eh, este, este epitelio nuevo que se ha formado, ¿ya? Eh, aquí alrededor de este ateroma inicial, una estructura un poco débil al principio, eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que las células del músculo liso que están acá ¿ya? empiezan a, a secretar colágeno, que sería lo que está eh, aquí en azul, eh, cubriendo este ateroma, y eso le da una cierta firmeza estructural. Inclusive puede pasar de que este proceso en etapa inicial se forme de manera natural, espontánea, pero como las células epiteliales no son tan firmes, y porque es una capa muy delgada en este lugar, este teroma puede desaparecer, sea simplemente lavado, por decirlo así, por el torrente sanguíneo. ¿ya? Pero lo, en un momento en que este la nueva musculatura lisa, producto de los factores de crecimiento, empieza a secretar colágeno, y eso le da una cierta firmeza a eso. Entonces, a medida que se van produciendo muertes de estas células espumosas, se va generando este centro aquí, células muertas necrótico ¿Ya? Entonces, pero bueno, esta, en, en esencia, esta estructura de placa podría no ser tan mala, ya, ya que si es estable, eh, inclusive podría llegar a a ocluir el 50%, aquí está como eh, fijado como fijado el 50% de oclusión y, y el tema está que se puede vivir con eso. ¿ya? Esto podría no ser tan malo, ¿ya? esta estructura que estamos viendo de ateroma inicial. Bueno, el tema, eh, el, el problema viene cuando esto se, ya aquí tenemos el colesterol en un caso, el problema es cuando esto se combina con presión arterial alta. Si hay presión a, arterial alta, hay la chance de que se genere una fisura en esta membrana delgada, a pesar de que tenga colágeno, ¿ya? Eh, y, eh, y se llega a exponer al torrente sanguíneo este material aquí en este centro, este material muerto. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno. Que va a pasar aquí que este material muerto va a generar una trombogénesis es decir una respuesta de coagulación es decir que se abrió como pueden ver una una pequeña fisura ¿ya? eso estimula a, a que se atraigan plaquetas de la sangre y se empiecen a acumular ¿ya? y las plaquetas atraen más plaquetas y se secretan eh, mensajeros químicos que aumentan esta coagulación. ¿Qué mensajeros tenemos? El tromboxano A2, que eh, trae plaquetas y además puede llegar a causar espasmos de la musculatura lisa, es decir, contracciones de esta musculatura lisa. También, secreción eh, de eh, 5-HT, más conocido como serotonina, ¿ya? produce vasoconstricción. Y regresión de eh, lo que se ppak acá, que es adenosina difosfato, lo que hace es atraer más plaquetas. Eh, y esto también atraerá otras proteínas que tienen que ver con la coagulación. Entonces vimos que hasta un cierto punto la formación está de ateroma podría estar ok, digamos, pero el hecho de que existan células muertas, existe el riesgo, de que se aumenta la presión arterial, se genera esta fisura, ¿ya? Y esta fisura va a generar una respuesta de tipo coagulatoria, ¿ya? Y esta trombogénesis que es, está mediada por las plaquetas de la sangre. Y ahí ya la cosa se pone complicada, porque sumando ya estos factores se produce una oclusión importante, ¿ya? Eh, Entonces se genera una, una, un crecimiento gradual, de, el trombo que hay acá. ¿Ya? Entonces, sobre todo este ateroma inicial se va formando este trombo ya y si a eso le agregamos la vasoconstricción por la secreción de estos factores eh, eh, se va a producir una disminución importante del vaso sanguíneo. Así que eh, finalmente podemos llegar a esta etapa en que se va a generar un impacto significativo sobre la, el flujo de sangre hacia el tejido de, del miocardio. ¿Ya? O sea, aquí, eh, bueno, simplemente para mostrar es eh, lo que es distintos porcentajes de oclusión producto de este ateroma, ¿ya? dijimos que eh, podíamos manejar relativamente bien hasta un 50% de. Eh, a ver. Un 50%, ¿ya? Se podía manejar relativamente bien, pero cuando se produce esta trombogénesis, la cosa se puede disparar y disminuir de manera importante los ateromas, ¿ya? Y, eh, y eh, aquí tenemos el ateroma y, y se empiezan a formar este trombo que es un proceso más relacionado con la coagulación, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que va a empezar a generar eso? Va a, obviamente, generar, empezar una, perdón, va a inducir una insuficiencia cardíaca Da, da, dado de que no está recibiendo eh, el, el oxígeno suficiente el tejido cardíaco. Y eh, esta insuficiencia cardíaca eh, eh, va a ser producto principalmente de este fenómeno, que es una cardiopatía de tipo isquémica, que es menor irrigación del tejido del miocardio. Entonces, esta enfermedad isquémica... Eh, como le hemos dicho en reiteradas ocasiones, tiene que ver con eh, esta enfermedad de las arterias coronarias, ¿ya? Eh, y eh, revisamos el tema de la formación de estos ateromas. ¿ya? Entonces, la formación de estos ateromas va a disminuir el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, cardíaco, perdón y la isquemia persiste de esta disminución persistente o la oclusión completa provocan una epoxia ¿ya? y esto bueno esta diapo de gringa dice que eh, eso fue el factor predominante para generar lo que se llama un ataque un ataque cardíaco ¿ya? y que es lo mismo para el caso de Chile entonces esta isquemia miocárdica ya es daño al tejido miocardio producto de esta eh, de, de esta disminución del flujo sanguíneo. Ahora, quedan tan rápido? Esto como, como es como la línea temporal de esto. Eh, una vez que se produce un bloqueo coronario, eh, se va a generar producto de la falta de irrigación, una disminución de la fuerza de la contracción eh, del tejido muscular. Eh, hay eh, una, una hemodinámica, digamos, eh, alterada, ya producto de esto. Y en, el, en, el, en cuestión de minutos puede hacer eh, cosas como que ah, aparece un metabolismo de tipo anaeróbico, ¿ya? que es, hay acumulación de ácido láctico. O Saben que las células pueden generar, eh, eh, generar energía eh, básicamente a, a partir del procesos de glucólisis y después de respiración a. Ah, aeróbica, pero cuando falla la respiración aeróbica pueden ver otros otro mecanismos con la vía del ácido láctico para producir ATP que es menos eficiente, ¿Ya? Pero eso va generando como resultado el ácido láctico que es un poco eh, necesita ser removido del organismo, el que produce los eh, los calambres en la musculatura esquelética, pero en el caso del corazón no es muy bueno, ¿Ya? Eh, porque eso a, a fin de cuentas va a generar pérdida de contractibilidad del músculo cardíaco. Eh, si hay unos, alrededor de unos 20 minutos de, de bloqueo, ya en, lo, en los miocitos, las células cardíacas siguen siendo viables, por lo que si se restablece el flujo sanguíneo en, en esa zona, eh, pues y tenemos la chance de que aumente el metabolismo aeróbico y puede haber una cierta reparación celular. O sea, una vez que, eh, fíjense, una vez que se produce el bloqueo, hay una ventana crítica de tiempo en que, si esto es detectado, puede ser, eh, si se produce un restablecimiento de esto, de esta circulación, eh, hay una ventana de tiempo crítica, ¿ya? En que podemos re recuperar, digamos, esta debilidad del músculo cardíaco. Pero si eso persiste más allá de los 30 a 45 minutos después del bloqueo ya podemos estar en una condición de un infarto cardíaco y muerte celular ¿ya? entonces eh, la, la nota digamos de salud aquí importante es que una vez que se detectan los síntomas y signos que tienen que ver con eh, eh, con el, esta disminución de la función cardíaca la ventana es relativamente breve. ¿ya? ¿Ya? Hay manifestaciones clínicas ¿ya? Eh, eh, que son medibles, por ejemplo, hay cambios, eh, como, de, como dijimos, hay cambios en la contra, contra, contractibilidad del músculo cardíaco y eso obviamente se ve a través del electrocardiograma. ¿ya? Como dos señales importantes, una que se llama la inversión de la onda T. ¿ya? Vamos a tener que, eh, aquí no aparece muy claro, pero aquí está, por ejemplo, la onda T del electrocardiograma, cosa que han visto, digamos, en fisiología. ¿ya? Pero eh, en el caso de la inversión de la onda T, aquí es mucho más claro las derivaciones del más la eh, más electrocardiograma, perdón, más laterales, como aquí tenemos onda T. A ver, aquí está la onda T más invertida, ¿verdad? ¿Ya? Ese, es un, un, ese es un indicador de que hay un problemas de, de contractilidad del músculo cardíaco. Y hay otra uh, cosa que se llama la llamada inversión del segmento ST, ¿ya? que puede, ser, puede tener varias formas: puede tener una, un cambio dependiente, eh, ya sea hacia. Hacia arriba, un poco pendiente, un poco más hacia abajo. Se refiere a la pendiente de esa zona, ¿verdad? ¿Ya? O eh, simplemente que quede plano. ¿Ya? Y aquí hay varios ejemplos clínicos de ese tipo de, de cambios en la pendiente del segmento ST, del electrocardiograma. Eh, como manifestaciones clínicas, eh, eh, lo típico es el dolor de pecho. ya también denominada angina de pecho, ¿ya? que angina significa dolor. ¿ya? Y como hay disminución de, de la función eh, cardíaca, obviamente hay como una sensación de agotamiento, de pesadez. ¿ya? ¿Ya? Eh, y eh, también hay una especie de como dolor referido, a, no sé si puse el, no, no puse el dibujo acá, eh, eh, lo dolor a eso lo vimos en, en el, en el, cuando vimos un sistema nervioso eh, que parece irradiar a lo que es el cuello, eh, un poco la mandíbula, el brazo, el hombre izquierdo en particular. ¿ya? Eh, en el caso, eh, pero esto es eh, más notorio en el caso de los hombres. ¿ya? En el caso de las mujeres no es tan así. ¿ya? Eh, no es tan eh, una típica cosa... Eh, de, las, eh, de los hombres, que uno lo ve un poco en las descripciones clínicas, claro que el, eh, duele hacia el brazo izquierdo, hacia el hombro izquierdo, ¿ya? ¿eh? En el caso de las mujeres, ¿eh? tiene eh, lo, uno de los, eh, no es tanto ese dolor de esta angina sino que eh, hay un pequeño dolor, pero también hay, es más notorio el, esta sensación de pesadez, de agotamiento, ¿eh? entonces a veces medio eh, eh, es un poco, digamos, machista la visión, por decirlo así, a nivel público, eh, de los medios de comunicación, de lo que es las señales de este dolor del pecho que puede ser previo a un infarto al corazón. Entonces, usted, como que hay una mayoría de, de mujeres que tienen que estar atentos a eso, que no necesariamente va a ir acompañado de un, un dolor significativo del lado izquierdo, del hombre izquierdo, del brazo derecho, sino que puede ser una fuerte sensación de agotamiento, de pesadez y eso es más característico de las mujeres. Entonces, ojo con eso, de, de, de no confundir. ¿ya? Eh, ah, bueno, esto ya lo había como eh, mencionado. Hay algunos tipos, de, de distintos tipos de angina de pecho, ¿ya? Eh, está la angina de pecho estable, ¿ya? Que esto ya es una obstrucción crónica de las arterias coronarias. Y es uh, un dolor eh, que, como hay una obstrucción crónica, hay un dolor de pecho recurrente y predecible. Ya la persona empieza a conocer su dolor en la zona del pecho. Y que dura, eh, y que de dolor dura detrás cinco minutos, ya. Eh, es aliviado por el reposo y también por la eh, nitratos, que son fuentes de cianhídrico sea, nítrico, ¿ya? y producen esta paso de dilatación, ¿no? como vimos hace un rato. Eh, hay otro tipo de dolor de pecho, que es la angina variante, que es como un dolor, eh, un espasmo pulsante, ¿ya? ¿Ya? Eh, que ocurre de manera impredecible y, y casi exclusivamente, como dice acá, en reposo, y a menudo o, ocurre durante la noche. ¿Ya? Eh, también puede resultar por una hiperactividad del sistema nervioso, nervioso simpático recordemos que el sistema nervioso simpático tiene que ver con estas respuestas de alerta ¿ya? o respuestas de huida también respuestas respuesta de estrés ¿ya? Ah. la angina de pecho inestable es una que dura más de 20 minutos en reposo y, y básicamente tiene que ver con la preexistencia de una eh, angina preexistente, y puede una, significar una eh, eh, progresión del infarto al miocardio (MI) ya o perdón de la isquemia al miocardio, miocardia isquemia está la, se me quedaron las siglas en inglés ya y la otra es la isquemia silenciosa que es totalmente asintomática y eh, eh, generalmente eh, eh, es una isquemia más reducida porque básicamente la respuesta inflamatoria con esta citoquina inflamatoria es más baja, ¿ya? Entonces, es una oclusión, eh, por decirlo así, es una oclusión menor que más persistente en el tiempo. Entonces, hay varios tipos de, de tratamiento de tipo farmacológico para este tipo de, de condición de, de bloqueo de las arterias coronarias, ¿ya? Eh, uno de los más habituales son los nitratos, porque los nitratos en solución acuosa liberan óxido nitroso, ¿ya? que ya vimos que era un vasodilatador y además son rápidos. ya, eh, el, el Lo cual van a, a mejorar uh, el eh, vasodilatación, eh, van a aumentar el suministro de oxígeno ya y eh, alivian este espasmo o este dolor. Eh. Eh, perdón, este espasmo coronario esta disminución de los vasos sanguíneos ¿ya? también hay bloqueadores eh, hay de la entrada simpática ¿ya? Eh, el sistema simpático también hay algunas sustancias eh, que son eh, agonistas colinérgicos como los derivados de digitalis que son una, una planta que produce eh, es un agonista colinérgico que vimos en el esquema que cuando vimos de óxido nitroso perdón, eh, eh, era una, una de las señales era la presencia de acetilcolina, agonista colinérgico que generaba la cascada que producía óxido nitroso y que producía vasodilatación. Y por supuesto hay agentes antiplaquetarios, ¿ya? Uno de los más conocidos es la espina, que eso genera un bloqueo de, eh, en eh, disminución de la coagulación en la formación de estos trombos arriba del, del ateroma por el mecanismo que ya vimos. ¿no? También hay tratamientos quirúrgicos. ¿ya? Eh, tratamientos quirúrgicos para desbloquear las arterias coronarias. ¿no? Entonces, uno de los mm, conocidos es la angioplastía, que es la apertura mecánica de estos vasos coronarios, ya, con una sonda que se mete en el corazón. Eh, habitualmente eh, se puede meter por, la, uh, por algunas... Eh, si no me equivoco, eso se hace por, metiendo por algunas arterias que vienen del brazo. ¿ya? Es una apertura mecánica con un globito de, del vaso También hay de tipo quirúrgico más invasivo como la revascularización que es reemplazar o cerrar alrededor de los vasos ocluidos, hacer un bypass como dice acá poner un vaso sacado de otro lado de la pierna, del brazo ya sacar un vaso y ponerlo acá y hacer un bypass y hacer llegar directamente a la zona afectada del, del corazón las arterias coronarias, saltarse la la parte oclusiva que está acá, o acá, ya en el esquema, eh, y, y poner un puente, un bypass, para irrigar nuevamente la zona afectada. ¿ya? Entonces, que nuevamente el esquema de la angioplastía, que consiste en inflar un globito, ya para eh, aumentar el espacio que hay en, este, en estos ateromas que están ocluyendo. ¿ya? La oclusión, eso me faltó decir. Eh, hay eh, eso, se puede, algunos métodos de determinar eso como la oclusión, son de tipo, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, sonográfico es decir, eh, eco, ecotomografías, por ejemplo, del corazón. Es una manera de poder de, de determinar si existe oclusión de los vasos. También hay otros que son los el, el, el, el depositar stents, que es para una especie como de resorte de plástico, ¿ya? Lo que hace es eh, expandirse y, di y dilatar este, esta arteria coronaria, ¿ya? Sirve obviamente para las que son de más, la parte de la arteria coronaria que es más gruesa, ¿no? La, no los vasos más pequeños, ¿ya? Entonces, ¿qué consiste en meter una especie como de resorte, ¿ya? Eh, yo creo que eh, la aspiración del trombo... Ya que el, el mismo estilo que mete una sonda, que en la sonda hay una, una parte que aspira de la sonda y otra parte que eh, se puede girar y puede mecánicamente remover el, el trombo. ¿ya? Eh, esto es, eh, en realidad, no sé como no soy médico, no, no sé bien los criterios por el cual ocupar una cosa u otra. ¿ya? Obviamente, primero es la terapia farmacológica y los cambios de dieta. Y esto ya es, es caso, no deben ser tanto los que deben ser operables por esta técnica. Y nuevamente, mostrar distintas variaciones de bypass, de, de operación de bypass para la arteria coronaria. Eh, nuevamente. Bueno, y una vez que se ha producido... Como lo, como lo vimos hace unos minutos, una interrupción prolongada, eh, 30 minutos, más de 30 minutos del flujo sanguíneo, puede producirse necrosis por la muerte de estos miocitos cardíacos y esto es irreversible. ¿ya? Eh, afecta comúnmente al ventrículo izquierdo y, como dice acá, después de más de 20 minutos de isquemia, eh, eh, hay distintas variantes, dependiendo de la zona afect afectada, hay infarto anterolateral, que es la zona que está siendo afectada, infarto, infarto posterior inferior, ¿ya? Eh, infarto septal, es un nombre que van a poder escuchar, eh, infarto septal, ¿ya? etcétera, de tipo apical, la parte eh, eh, más anterior digamos del, del corazón o ¿no? de infarto terolateral, ya eh, antero-basal, infarto de tipo antero-basal, infarto de eh, postero basal, etc. Y como habíamos dicho, las zonas del dolor eh, de angina de, generalmente son el pecho y en el caso particular del hombre, por eso esta imagen machista de un hombre, ya, eh, generalmente es más notorio también el caso de los hombres de eh, este dolor referido en el brazo izquierdo. Y ya les di la advertencia a nuestras queridas compañeras que si tienen dolor de pecho eh, y constreñido al pecho podría ser indicador de, de un problema de tipo cardíaco y no necesariamente tiene que estar acompañado de dolor en el brazo izquierdo.